¡Nail Stamper! Nacido bastante del arco iris mango clavos... ¿Pero qué es esto? Soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. Esta es una placa de la colección Hipster de Moyu London, la número 17. En la caja de descripción pueden encontrar información sobre todos los productos que utilicé para realizar este video, además de un enlace para obtener un 10% de descuento en tu primera compra de Moyu London. Este video no está patrocinado por ninguna de las marcas que utilizo, solo soy una loca de las uñas más. Hoy recrearé este diseño que ven en pantalla. Viene directamente de la página de Moyu London. Comenzaremos con una capa de base coat para proteger nuestras uñas naturales. Grabando tantos videos, tendré que comprar una base nueva. ¿Tienen alguna recomendación? Para el fondo utilizaré White Night de Moyo London. A pesar de ser un esmalte o tinte blanco especial para estampado de uñas, me gusta mucho porque con una sola capa me proporciona prácticamente cobertura total. Luego, con una brocha impregnada de acetona pura, procedo a limpiar el esmalte que dejé sobre mi piel yo uso la de Mercadona. Mercadona. Para los puntitos rojos utilizaré este rojo algo veraniego de Opi. El color es Opi en Collins Ave. ¿Pueden verlo? ¿Y así? Ok, un poco más lejos sería mejor. Bah, yo tampoco puedo verlo. Next. Esta herramienta de punteado la compré en Amazon, incluyen varias en un kit donde vienen las brochas que suelo utilizar en los videos, además de otras herramientas de nail art. Aplicando diferente presión, realizaremos puntos rojos sobre el fondo blanco. Este fondo funciona perfecto para diseños de placas donde existan patrones. Hoy me verán utilizando la Text líquido, ¡say what! Este es de Moyu London y lo compré en conjunto con el esmalte blanco y el negro. Como pueden ver es muy líquido, además debo confesar que esto huele horrible y como es costumbre, evidentemente terminé manchando un poco la superficie de la uña donde ubicaré los diseños del plato estampado después. Intenté quitarla con una brocha pero no es muy efectivo y terminé después estropeando un lunar rojo. Seguí intentando como una necia quitar el exceso de látex líquido. Se masca la tragedia. Volví a pintar el 1 rojo y continué con el estampado como si nada. Esmalte. Raspo. Y recojo. Lo dejé en tiempo real para que viera la velocidad con la que estaba trabajando. Luego estamparemos el diseño directamente sobre la uña. A mí me gusta utilizar estampadores transparentes porque así puedo ver dónde estoy ubicando el diseño. Y como el látex líquido es algo pegajoso, una vez estampado el diseño en lo personal, prefiero retirar el látex inmediatamente. Para continuar con las otras uñas, limpiamos primero la placa. Nota que en un video anterior se podían ver pelusas de algodón sobre la placa, así que Amazon al rescate. Compré unas toallitas de algodón celuloso. Ahora, repetiremos nuestro estampado. Esmalte, raspo y recojo. Estampamos el diseño sobre la uña, retiramos el látex líquido con unas pinzas y yo, de afanada, sin esperar a que mi esmalte termine de secarse, retiré con cinta adhesiva el exceso de esmalte del diseño que había dejado sobre la piel. Y a que no adivinan qué pasó. Pues eso. Me estropeé la uña húmeda. Luego fuera de cámara volví a hacer el fondo. Y empezamos. Esmalte. Raspo. Recojo. Estampo el diseño. Y retiro el látex de la piel con unas pinzas. Este proceso también se puede hacer solo con un dedo. Para proteger los diseños apliqué una capa de top coat y luego con una brocha impregnada de acetona, sí, sí, con una brocha con acetona, retiré el exceso de esmalte. Esto ha sido todo, si les gustó este video rompan el botón de me gusta, no olviden suscribirse y activar notificaciones para conocer los últimos videos con tendencia en decoración de uñas, además de un poco de love que me vendría muy bien.